en la cual estamos pidiéndoles una ayuda económicamente porque le van a hacer un trasplante de riñón. El domingo en la mañana le iban a hacer una cápsula, le iban a, a cerrar un poquito por donde la dializan porque le estaba eh, pasando mucha sangre al corazón. Entonces, mientras la estaban opera, operando, eh, le dio un paro y ya desde el domingo le han dado cinco paros pero gracias a Dios ella está luchando por su vida, es ella una niña muy joven y yo espero que ustedes nos ayuden, eh, una ayuda económicamente, ella tiene 15 años de edad y la cual espero su ayuda.